hola chicos bueno pues vamos a ver cuatro pasos básicos para empezar a bailar reggaetón, para soltar el cuerpo eh, el primero de ellos va a ser eh, como tu base para, para todo tu movimiento va a ser aislamiento de torso y de pelvis va a ser muy sencillo solo vamos a hacer vamos a empezar a la derecha con nuestro cuerpo vamos a hacer 1 2 se repite doble 1 2 se repite doble sale trata de que todo el tiempo sea continuo que no sea frenado haces 1 2 doble 1, 2, doble como viborita, piénsalo y únicamente los brazos van a acompañar en puño hacia tu torso vas a hacer, boom 2, 3, 4 repite al 5, al 6 al 7, al 8 una vez más, 5, 6 7, derecha en 1, 2, 3 4, en 5 6, al 7, al 8 ok ok chicos, paso número 2 Vamos a marcar nuestra base de reggaetón. Este paso se llama Dembow. Vas a hacer eh, eso se llama demi-plie, flexión de rodillas. Y piensa todo el tiempo en estar rebotando un poquito tu cuerpo. Marca, no dejes de marcar ese bounce. Eh, vamos a hacer un y dos. Y hay una pequeña contracción con el torso, con el torso y con la, con la pelvis. Y tus manos únicamente van a, van a buscar presionar hacia el lado contrario. Un y dos y tres y cuatro. Y, y lo voy a marcar ahora arriba. 5, y 6, y con aplauso, 7, y 8, y, siempre que vas al, al centro, las manos bajan otra vez al, al, a la cintura, una más lento, 7, 8, y, 1, y 2, y, centro, y 4, y, pum, ta, ta, ta, ta, pum, ta, ta, ta, una más, 5, 6, 7, va, y, 1, y, 2, y, 3, y 4, en 5, en 6, en 7 y 8, y. Eso es nuestro segundo paso. Nuestro tercer paso, súper básico de reggaeton, súper este, característico, el famoso shake. Literal, relaja tu cuerpo y tienes que shakear con todo el torso, cadera, pelvis, torso, todo al mismo tiempo. Vamos a hacer dos a la derecha y dos a la izquierda. Los brazos los vamos a hacer libres para ayudarnos un poco para el movimiento del torso. 7, 8, y 1, 2, y 3, 4, izquierda, 5, 6, 7, 8, ok, una vez más, los brazos también me ayudan a hacerlos acá, puedes ponerlos más abajo, más arriba, en la cabeza, como tú los sientas más cómodos, piensa más en el movimiento de la pelvis, 7, 8, en 1, 2, en shake, 4, 5, en 6, 7, 8, una más, el golpe de la pelvis bien importante debe de ser hacia adelante, pum, pa, pum, pa, una más, más rápido, siete ocho y 1, dos y tres cuatro en cinco seis en siete ocho ok, ok chicos y por último igual vamos a hacer un paso muy característico del reggaetón, vamos a usar mucho nuestra pelvis y bueno nuestra parte de, de, de, de abajo de nuestro cuerpo. Igual es muy importante el plié porque vamos a estar rebotando. Este paso tiene muchas variantes. Lo podemos marcar con la pelvis adelante o lo podemos marcar con la, con más con, con eh, nuestros glúteos hacia atrás. Voy a dejar unas variantes y, y tú escoges la que más te agrade. Va lento. Vamos a empezar brazos abajo. 7, 8, 1, y 2, y 3, y 4, en 5, y 6, y 7, y 8, y una vez más. 5, 6, 7, 8, plie y rodilla, y rodilla, y rodilla, brazos arriba, pum, en pa, en pa, en pa, en. Bien importante, la rodilla hace un giro hacia adelante y como si quisieras enseñar tu talón hacia enfrente también, sin perder el bounce del movimiento. Una vez más, 5, 6, 7, va, en 1, en 2, en 3, en 4, en cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha. cha Ahí está chicos, perfecto